Lástima, lástima que se me para la música cuando, cuando paro, no es lo mismo, cuando grabo con, el, con la cámara, ahora grabo con el móvil, cuando grabo con la cámara, fantástico, porque sigo con mi música, que es increíble, bueno, me gusta muchísimo, y entonces pues sigo animado, pero ah, se me ha cortado ahora al grabar, pero bueno, da igual, hemos acabado el entreno, hoy es un día especial, especial, ha sido un día especial, Venga, vamos con recuento de daños Como yo digo Hora de inicio a las 11.41 Duración 4 horas 24.54 Distancia 40.02 Bueno, ya os lo pondré en el Strava Más o menos ya lo veis, pero um, En el Strava eh, ahí no hay Ahí no hay rollo, ¿vale? ¿Qué más? Venga, vamos con Desniveles y todo eso eh, Entreno exigente Carga de esta lesión, me dice que solo un día Para recuperar 40 kilómetros, o sea que fantástico Porque le estoy enseñando ya, ¿quién manda? Eh, grasa 46%, pero tampoco es muy fiable porque no llevo pulso. Al no llevar banda, también falla lo de la recuperación, quizá, ¿no? No está exacto, Calorías 2306, poquitas. 40 kilómetros, 2306, realmente no son muchas. Él sabrá sus cálculos. Velocidad media 9,1 km/h, velocidad máxima 15,1 km/h, ya sabemos, eh, ya lo comentaron en algún vídeo, eh, sesión muy conservadora, muy conservadora. Solo se trataba de hacer kilómetro y desnivel, nada más sin darle mucha caña. Hoy es el entreno oficial, que yo le digo oficial, no es que sea oficial de la carrera, pero yo, yo siempre que tengo una carrera, y, y tengo el, el domingo anterior, el sábado anterior, y es el sábado anterior a la carrera, es el domingo que viene, siempre le digo entreno oficial porque es verdad, es el entreno oficial, es el entreno como el hasta ahí hemos llegado, este es el fuerte, y luego ahora ya la semana precarrera. Has acabado la faena, has acabado tu trabajo, ¿vale? Entonces yo siempre llamo entreno oficial, y me encanta llamarle así, ¿vale? Cadencia 115, por el compañero que decía... 115, media 81 Ah, eso es la máxima, media 81, o sea, 162 ¿Eh? Por el compañero Que estaba en el directo que decía Tengo 150 y pico, ¿no? Pues mira, 162 Porque hemos sido muy flojitos ¿eh? Flojitos, 162 eh, nada zona no tengo de cardio Desnivel 1520 Positivos 1480 negativos Strava lo retocará un poquito Pero más o menos yo Si se ve, espero que se vea Pues ahí, ahí lo pone, ¿vale? y la máxima altura que hemos estado, 585 sobre el nivel del mar, ¿vale? Fantástico, pues ya está el recuento de daños eh, Horas sucias pone 4.24 4.43 sucias contando que he grabado un vídeo con el móvil eh, y alguna cosa para Facebook y bueno, que me lo tomo con calma 4.43, el tiempo bruto, bruto, bruto de estos 40 kilómetros, ¿vale? Eh, pues ya está eh, Hemos salido no con muchas ganas porque está uno ya cansado de toda la semana debía unos 10 kilómetros 10 kilómetros o algo así, para ir bien 10, 11, 12, bueno depende de cada sesión he tenido que hacer algunas sesiones un poco más cortas por eso hoy me tocaban 30-32 y al final aquí que se vea, aquí hay algún punto que hay más luz, algo así que un poquito más de luz se ve un poco mejor eh, por eso hoy hemos hecho en vez de 30-32, que si yo voy toda la semana bien, organizado con 30-32 que hiciera hoy, saco el kilometraje y el desnivel, ya cumple en mi carga, pero eh, el problema es que tuvimos el miércoles médico y solo pude hacer 13 por lo tanto debía 10, 11, por ahí para hacer unos 22, 24, más algún día que más ha salido un poco más corto y al final eso lo tienes que pagar lo, o te lo ahorras o lo pagas hoy, en la tirada larga, lo he pagado hoy mm, si no hubiera visto con ganas, pues no lo hubiera pagado, me lo hubiera ahorrado pero bueno, al final hemos podido, la música ha ayudado, como yo digo, la música es fantástica eh, ya sé que mucha gente dice yo no entreno con música, pues no sabéis lo que os perdéis <ríe> no sabéis lo que os perdéis y ya está eh, bueno, hemos salido, hemos ido hacia el Pit del Ben hemos salido de Santa Eulalia que es donde estoy ahora mismo, hemos ido hacia Pit del Ben una ruta que no conocía me he llevado por eso frontal que es el día de la nieve, me he llevado frontal eh, no se va a hacer de noche, pero como iba a zona desconocida, cuando iba a zona desconocida, cuidado llevo el traje de agua eh, aquí anudado a la, a la cinturita y los pantalones impermeables todo el rato. Manda un poco de calor porque ha había un rato que incluso ha salido un poquito el sol y no ha llovido lo suficiente, pero era muy arriesgado irse sin pantalón de agua y en plan fresquito. Llevo unas mallas que me llegan nada aquí al mulito, aquí justito, cortitas, ¿eh? entonces era arriesgado. Pues ya está, un poco triste el día por un lado porque, bueno, no he salido muy animado. Luego me he encontrado los cazadores con un jabalí muerto ahí que lo tenían ya de trofeo, ¿sabes? Ahí al lado. Eh, luego ibas corriendo y en algún lado estaban apostados ellos, que a ver, que respetan mucho a las personas, mucho a las personas el problema es que las personas sí, pero los animales no ese es el problema, pero bueno, es legal así que no sé si me va a preguntar algo así que, a ver ¿se para un camión ahí? no, supongo que se paran por otra cosa y, y ya está, así que qué día completito hemos hecho unos 36, lo que es en la ruta esa, ya digo, he estado cerca del pit del ben la zona del farel ¿eh? San Sebastián de Montmayor, un poquito antes, ¿vale? En zona muy guapa, he grabado un poquito con el con el móvil por allí y, y ya está, queda como ruta ruta maestra para, para hacerla, la verdad es que está muy bien. Salen positivos también, no está mal, salió eso, unos 1.500. Contando que hemos acabado aquí con 36 y algo y eh, he hecho cuatro series, si no me equivoco, aquí en la, en la trialera. Cuatro series creo que he hecho hasta llegar a los 40 clavos, 40,20 metros, ¿vale? Y aquí cerramos ya la semana. Me queda mañana descansar, a ver si puedo podar árboles. Hoy a ver si puedo montar vídeos que tengo pendientes. Y, y tengo entrenos también de la gente de programarle entrenos. En fin, voy un poquito loco. ¿Pero quién no va loco hoy en día? ¿Quién no va loco? Pues, pues todos vamos locos. Como yo digo, seguimos en la lucha. Esto es duro, colegas. Esto es duro. Me refiero a la vida en general. Esto es duro. ¿Pero qué hacemos? ¿Nos hundimos? Como yo venía ahora animado con una música, digo, ¿qué hacemos? ¿Nos hundimos? Pues echamos un par y tiramos para adelante. Y ya está, es lo que hay. Hay que lucharlo. Yo cuando he salido, pues estaba... Hostia, a ver si hago 30. Cuando he visto, digo, encontraba bien, digo, venga, vamos a tirar a San Sebastián Mayor la ruta esa nueva que no conocía. Era un sitio que hay una cadena y digo, esto es salvaje. Pues no, no es tan salvaje. No es que te metes, tampoco está tan salvaje ni se ve tan peligroso. Así que creo que... Las cosas están para lucharlas, tíos, para lucharlas y, y, bueno, parece que no salen. Yo siempre lo digo en las tiradas largas, sobre todo, o en las carreras, parece que no sale. Parece que no sale. Siempre parece que no sale. Hostia, qué duro, qué tal y cual, pero una vez que coges el ritmo, una vez que vas aguantando, al final salen las cosas. Darle la oportunidad al tiempo. Meteros en faena, meteros en entreno y poco a poco decir, mira, primero me sale en 15-20, vale, vale. ¿Puedo correr? ¿Puedo correr cuando llevo 20? ¿Puedo seguir corriendo? Sí, ¿verdad? Pues meterle dos más. Vale. ¿Puedo seguir corriendo? ¿O estás que te caes como una carrera cuando llegas al final? No. Si has llevado un ritmo adecuado, igual, no te caes. No te caes al suelo. No estás en pájara. No estás mal. Dos más. Y ya está. ¿Vale? Lo digo porque, ya digo, salimos a veces optimis, o sea, pesimistas que decimos, hostia, me tocan tantos kilómetros, vaya... Ya me entendéis. Eh... Pero bueno, cuando hagáis unos tantos, un poquito, decís, ¿cómo me encuentro? Hacéis un reset. ¿Cómo me encuentro? ¿Puedo seguir? Pues pues, Yo ahora podría seguir, pero es muy tarde también, mujer, la preocupada. Pero, ¿qué quiero decir? Que es ponerse dos más, y dos más, y acabo... ¿Puedo dos más? Dos más, venga, y así van saliendo al final. Yo si no hoy me hubiera marcado para hacer 40. He llegado a 36, digo, hostia, me faltan cuatro. mierda. Digo, pues nada, trialera para arriba, trialera para abajo... Hago dos, digo, bueno, con 38 me conformo. Dos series más o menos, que más o menos para un kilómetro cada serie más o menos. Y subir, bajar. Digo, va, pues venga, va, 38 y ya está. Pero le digo, hostia, no, no, no. Y además digo, debo, es que debo, para, de, debería haber hecho 43, más o menos, para poder cumplir con los kilómetros que tenía pendientes. Pero bueno, nos conformamos, ¿no? Pero que al final es así, 38 y luego digo, una más, 39, digo, una más, 40, y no 42, mira, porque es tarde venga, lo dejamos aquí tíos y de verdad, seguimos en la lucha seguimos en la lucha, venga, mucha fuerza sí. beu